Buenas, Rubiqueros. En este vídeo vamos a presentar un unboxing de la tienda que ya conocemos, PuzzlesDeIngenio.com. Vamos a comenzar a presentar los cubos. Empezaremos de izquierda a derecha. El primero es un Yer Cube, tipo 3x3x3. Y vemos que han sustituido el color blanco por un morado, además de tener los colores rojo y azul cambiados. Vamos a abrirlo y vamos a ver qué tal funciona. En este cubo los movimientos son un poco diferentes al resto de cubos. Si mantenemos así el cubo, los movimientos horizontales se pueden realizar bien sin que estos engranajes se muevan. Sin embargo, en los movimientos verticales vemos que ya se han movido. Además de esto, en este caso sí podemos girar las caras horizontales, pero si solamente hemos girado 90 grados el movimiento se bloquea. Vamos a seguir ahora con un Moju's Cube. Moyu es una marca que actualmente está teniendo mucho éxito porque los cubos son muy buenos y tienen muy buen precio. Como en algunos Moyu eh, encontramos caras con colores muy vivos, como en este caso el naranja y el amarillo. Y bueno, eh, los colores no mucho más. Están dispuestos de manera normal. A la hora de girarlo nos encontramos esos topes que nos ayudan a mantener el cubo en su posición. Y en resumen, no mucho más. Es un buen cubo. se mueve pues, muy bien. En tercer lugar, seguimos con un cubo, un 3x3x3. Este es marcas en show. El cubo se puede notar, a simple vista, que viene muy lubricado. La disposición de los colores es la normal. Sin embargo, las pegatinas no son lisas como en el resto de cubos, sino que tienen una pequeña rugosidad. El cubo va muy bien, ya hemos dicho que venía lubricado y está dedicado al speedcubing. El siguiente cubo que toca es el cuarto. Es un cubo un poco especial, es un Meffert. Podemos ver a simple vista que las pegatinas no existen, son baldosas. Además es más grande y bastante más pesado que otros cubos de 5x5. En comparación con este Sensou podemos ver que es bastante más grande y el peso es bastante mayor que el Sensou. Pese a eso, va genial. No hay ningún problema en el giro ni de las caras externas ni de las capas internas. El tema de cortes sí se hace un poco más incómodo, pero aún así es un cubo bastante bueno. Por último nos encontramos con este cubo, que es un regalo cortesía de la tienda Puzzles de Ingenio. Así que vamos a abrirlo porque la verdad es que no sabemos muy bien qué es. Vemos que es un cubo que está formado por diferentes piezas que recuerda un poquito a la estética del Tetris. Y bueno, tiene pinta de ser bastante divertido, porque bueno al fin y al cabo se trata de resolver un cubo. Bueno, por último decir que han hecho un gran trabajo con el pedido. El envío es de Barcelona a Madrid. Se pidió un viernes y llegó un lunes. Hay que tener en cuenta que está ahí el fin de semana. En el paquete metieron eh, piezas de poliespan muy útiles para proteger los cubos, que no se dañen. Y bueno, que en general estamos muy contentos con la tienda. Agradecer también el detalle de, del envío de este cubo, de este regalo. Y que volveremos a pedir. Y nada más, rubiqueros. Ya nos vemos en la próxima.